Hola, qué tal queridos amigos, qué alegría que podamos iniciar nuestro día, este día sábado, primer sábado del mes, en la presencia de Dios, vamos a darle gracias a nuestro Señor por todo lo que nos da, somos definitivamente muy bendecidos, Y el Señor, que es tan misericordioso, nunca nos abandona, siempre nos sostiene, vamos a, a pensar un momentico, cuál es la razón para dar gracias, piense en eso y ahora su corazón desde su corazón brota para decir gracias digamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén bueno mis queridos hermanos, hoy sábado vamos a meditar el Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículos 30 al 34 en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado Él les dijo Vengan ustedes a Solas, a un lugar desértico para descansar un poco. Eran tantos los que iban y venían que no contra, no encontraban tiempo ni para comer ni para descansar. Se fueron entonces en barco a Solas, a un lugar desértico. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra aquel sitio y al, y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud, se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra Señor. gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio hoy muestra un, un gesto de Nuestro Señor, es muy diciente. Él siente compasión de su pueblo. Lo vamos a escuchar también en el Antiguo Testamento, cuando le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto su sufrimiento. Pues ahí está la motivación mis queridos hermanos para mantenernos fieles el mundo de hoy necesita que hablemos de Dios que lo llevemos a Dios Dios sigue sintiendo compasión sigue viendo el sufrimiento de tantos hombres y mujeres y nos invita a que también como, como estos discípulos como el Señor, nuestro Señor Jesucristo salgamos no, no por protagonismo no, no buscando la fama no buscando el reconocimiento solo con el firme el firme sentimiento de ayudar, de llevar la buena noticia de dar la mano a tantos que están caídos, el Señor sea nuestra fortaleza, Él sea nuestro consuelo, mis queridos hermanos y cada día con valentía hablemos de Dios, anunciemos la buena noticia vamos a encomendarnos a María la Virgen María ella que, que no midió el cansancio no, no dijo, ay pero ahora ese viaje, para allá", ella se fue